gente de todas partes esto es un nuevo episodio de mentira esto es un nuevo juego eh, una nueva mmm, presentación de un juego que como saben todos ustedes eh, yo no soy un experto en juego, experto en juegos y estoy descubriendo los juegos que antes jugaba en consolas de mmm, family de nintendo entertainment system y de nintendo de nes pero piratas y Recuerdo muy mucho esos días y jugaba muchos juegos. Y ahora estoy investigando un poco sobre ellos y compartiendo con ustedes a través de estos videos. A ver si algún día llego a ser un poquito, aunque sea un poquito conocedor sobre el tema de juegos. Pero enfocado a juegos principalmente de la consola de Nintendo Entertainment System NES. Los primeros jueguitos de Nintendo. Así que, bueno, algunos son adaptaciones. En este caso vamos a jugar el día de hoy Battle City Y vamos a leer primero un poco de información de lo que es el juego en sí Para saber en qué estamos metidos y además que ese es el fin, ¿no? Battle City es un videojuego de tanques producido y publicado por Nanko Como una adaptación del clásico arcade Tank Battalion Está disponible para las videoconsolas de Nintendo, NES, Game Boy y Wii el juego, el juego consiste en controlar un tanque sobre un escenario plagado de tanques enemigos Su misión consiste en evitar que destruyan su base militar Se completa el nivel cuando haya destruido todos los tanques enemigos El número de, ni de niveles a superar varía dependiendo de la revisión del juego que se esté jugando para NES Eran 35, para mi ni Nintendo Pirata eran como 150 El juego termina si el enemigo destruye la base o el jugador gasta todas sus sus vidas. Battle City fue uno de los primeros juegos en permitir el juego simultáneo de dos jugadores, ambos jugadores defendiendo conjuntamente a la base. Si uno de ellos disparaba al otro, este queda congelado unos instantes, cosa que es muy divertido. <ríe> Cuando tu compañero no es muy amigo. Aunque puedes seguir disparando, claro. También fue uno de los primeros juegos para Nintendo Entertainment System en permitir la creación de niveles personalizados. O sea, puedes construir tu propio escenario. Aunque no podía ser guardado en el cartucho. Badro City. Se lanzó por primera vez al mercado el 9 de septiembre de 1985 para la plataforma de Nintendo Entertainment System. Poco después fue convertido en un juego arcade llamado Versus Tankers. Perdón. versus Battle City para la saga Nintendo versus Series en 1991 Nova lo portó a la videoconsola portátil Game Boy, añadiendo además 65 nuevos escenarios hasta un total de 100 Nanko incluyó esta adaptación en su compilación Nanko Gallery Volumen 1 más recientemente en el 2007 fue lanzado para Nintendo Wii en Japón a través del servicio consola virtual que permite la descarga y ejecución de videojuegos clásicos de otras plataformas de Nintendo pero de todo esto sabrán ustedes es mucho más que yo, que solo estoy investigando Y presentándolos en este vídeo Presentando esta información en este vídeo Que está disponible en Wikipedia Así es señores, vamos a jugar pues A jugar el juego uh, A jugar el juego, si, sí, jeje, yeah. City A recordar viejos tiempos Vamos, un jugador, que soy yo Único jugador Vamos a ver si se escucha el sonido de fondo Porque... La verdad. Y vamos. El objetivo es defender esa águila que está allá abajo. Uh -huh. Porque la águila ya sabemos que representa. Ok. Y hay que defenderla. Sí, el águila, es Según marco. los creadores del juego, ¿no? Pero eso sería tema para otro tipo de video. Mucho menos serio. Digo... <risa> bueno, tal vez sí. Tal vez lo dije correctamente. Pero quise decir mucho más serio. Eh, Ay, ay, ay, ay, ay, pinche, pinche. Ah, un tanque, un tanque, un tanque, un tanque. Ese tanque me da una vida más. Ay, ay, ay, ay, ay. Ese ítem, quise decir, me da una vida más. Ay, ay, ay, ay. Que la perdí. Y voy de nuevo. <ríe> ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. ay, pinche. Ay, ay, pinche. Tendré que esperarlo aquí abajo. Y cuidado, que vienen dos. Cuidado que vienen dos. Ay, pinche, ay, pinche, ay, pinche, pinche. Este juego no es tan difícil, pero es bastante entretenido, saben. A ver si viene uno por abajo. Pinche pendejo. No, me mate. Esa granada es buena. Ay, ay, ay, la vez que te conocí. La estrellita, ¿por qué te quitas la estrellita? Pinche... La estrellita, güey. Cada ítem eh, eh, ocasiona una reacción en el, en el escenario del juego Por ahí vimos ya el tanque que te da una vida Vimos también la granada que elimina todos los tanques que estén en escena Ahí está la granada Pero ya no hay tanques ya Pero como no hay tanques me da puntos igual Mato 18 tanques de, 10, de 1800 puntos cada uno Y dos de 400 puntos cada uno Y voy a la estación 2 Estación 2 Es un poco más complicada como verán te sientes un poco más complicada. Pero no tanto. Cuando juegas este juego de dados se hace más fácil cuando juegas con compañero. Decía que como los tanques se pausan, si se disparan entre sí y tú tienes cierto resentimiento con tu compañero de juego porque no te salvo en alguna oportunidad, le dispara y hace que lo maten al pendejo. Ey, ey, ey, ey. Porque lo detienes, lo pausas y hace que lo maten uy, uy, uy, uy. El casco, el casco, el casco, el casco Ese casco sirve para que... ¡Hala! Para esto, te disparan y no te pasa nada Pero dura solo unos segundos Hay ay, ay, ay, ay, ay, ay, que aprovechar, hay que aprovechar En total creo que son 20 tanques que hay que destruir 20 tanquecitos Ahí está el casco de nuevo, el casco de nuevo, el casco, casco, casco. Ah, ah, ah, ah, ah. Están bajando, están bajando, están bajando, están bajando, están bajando. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. No importa. Aquí, aquí vamos, eh, vamos a ganar este, esta, esta estación también, esta estación también. Cuando yo lo jugué en mi Nintendo mmm, Pirata eran como 150 estaciones. Bueno, ya les mostré esta parte, ¿no? Pero vamos a mostrar ahora cómo es la, el modo construcción, que es el más entretenido para mí. Vamos a reiniciar el juego para que vean el modo construcción. Reiniciar, reiniciar, resetear. Para que vean el modo construcción, que es el más entretenido para mí, porque después que uno pasa todos los niveles, todas las estaciones, el nivel construcción Empieza a ser entretenido Ay, ay, ay Ok Y aquí uno puede elegir lo que quiera poner en la estación Para que luego combatan todos los tanques contra Mejor dicho, unos, eh, nuestro, nuestro tanque Ya sea uno solo o dos Nuestro tanque contra los enemigos Y me enredé todo para explicar esa estupidez. Yo siempre hacía esto Pongo metal acá Oh shit. Shit. Me pasé. Metal, metal, metal, metal, metal, así. Y poca-chaca, chaca chaca Y luego ponía una delgada línea por acá. No, de esto no. Esto es concreto y lo eliminamos fácilmente. Ala, eso y luego una por acá uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh. cuando jugaba solo lo ponía un solo aquí una sola puerta y ya sencillito pero uh, ese era el más sencillo que construía yo recuerdo ¿no? y a jugar a, a, a jugarse dicho pongo un jugador y llego ahora tengo que meter los 20 tanques en ese escenario vamos pues ¡A la carga, mis valientes! ¡Valiente! Ahí voy Me pongo en toda la partida de matar <risa> Esto es re fácil, wey Esto es re fácil, wey Pero te ponen tentaciones como esta Tengo que tomarlo ¿Se imaginan que me, me disparan en ese momento que voy a buscar eso? Voy a pasar para acá tapar. ¿Para, ¿Para qué pase? <risa> El juego es bastante fácil, pero uno lo puede hacer más entretenido, ¿no? Es uno de mis juegos favoritos de, de, de los jueguitos de Nintendo De Nintendo Entertainment System De ah, mm, mm, mm. nada eh, a, a un costado va apareciendo la cantidad de tanques que faltan por vencer Como decía, el objetivo es que esos tanques no eliminen a mi águila que está súper protegida Allá abajo Queda un celo. El reloj. Lo voy a tomar solo para que vean cómo funciona porque... Quizá que un, un, un, un enemigo. Verán cómo se pausa el enemigo. Y yo voy por él. Y voy por él. Con toda... Ay, no. Con toda calma. ¡Pum! Belcia. <risa> Luego de ahí me pasó la estación 2 por default. Y bueno amigos, esto fue Battle City. Para todos ustedes, Badrock City, por el canal de Rumbos Opuestos de Night TV. Así que, gente de todas partes, se les quiere un montón y volvemos con otro juego en el próximo video. Esto es rec Recordando Juegos de NES en Rumbos Opuestos. Chau, gente.